presentación fue primero hablar un poquito de la economía, cómo estamos como país, dónde queremos llegar, qué necesitamos para ser un país completo, un país desarrollado, qué es lo que todos buscamos y después eh, me basé en, en una presentación de motivar a los jóvenes a que se atrevan a emprender, un país que emprende, un país que crece, que se desarrolla y basado en tres P, pasión, que hay que tener pasión, perseverancia porque hay que ser perseverante porque es muy difícil ser emprendedor y paciencia. Eh, hoy en día los jóvenes cada vez quieren que todo sea más rápido y, y muchas veces las cosas toman tiempo y basado en esos tres pilares motivarlos a que puedan ser emprendedores y por supuesto tratar de ver las grandes oportunidades que tenemos en toda la comunidad de Asia y Asia-Pacífico. Bueno el Asia-Pacífico tiene la, la, la ventaja que estamos conectados a través del Océano Pacífico y estamos a la vista. Eh, creo que tenemos una oportunidad en todo lo que es la integración con una, una región, una zona que está en permanente crecimiento. Vemos todo lo que es los países de la sean que son alrededor de 600 millones de habitantes, que podemos ofrecerle tantos productos. Que, que ellos no tienen y que estamos en contratación y que son países que están creciendo y la demanda por productos que nosotros podemos ofrecer cada día crece más. Creo que hay una oportunidad enorme en desarrollarnos y también aprovechar la Alianza del Pacífico, que somos los países que estamos más cerca, que tenemos el mismo uso horario, que tenemos el mismo idioma y que esperamos construir un mercado unificado donde podamos transitar productos, servicios y personas. Las oportunidades que tenemos en Asia, creo que son tremendas todavía. Nosotros como Conchitoro quise compartir lo que hemos hecho en los últimos seis años con un énfasis muy, muy particular en Asia, que significa recursos humanos allá, que significa recursos humanos propios, locales, que significa la formación de distintas unidades de negocio afuera, eh, en que hemos sido, eh, hemos sido siendo capaces de capitalizar esa oportunidad y ciertamente vemos que las proyecciones hacia futuro requieren justamente de cada un compromiso mayor porque no todos son buenas noticias, pero las oportunidades en Asia siguen siendo tremendamente grandes eh, y eso es una lección no solamente para el empresariado chileno, sino que también como país eh, en que los socios comerciales principales que hoy día tenemos en Chile es, es un país como China. ...y en donde tenemos tanta dependencia de, de, de, de nuestro cobre... ...tenemos que ir buscando maneras de ir generando valor... ...a nuestra oferta, digamos... ¿ah? Que, ...que realmente no, no, nos lleve al éxito en, en esta región... ...que es fundamental para los próximos años... ...para Chile y para el empresariado. Bueno, lo, lo, lo primero eh, que, que yo les quise contar... ...es cómo nosotros enfrentamos los desafíos... ...y las barreras que tiene cualquier empresa... Eh, en, ...en el continente asiático y particularmente en China... Eh, ...diferencias de, de idioma, no es cierto diferencia horaria extrema... ...una serie de la distancia física... ...una serie de barreras no es cierto de, de, que, que hacen que el desafío sea mayor... Eh, ...creo que nosotros ya tenemos hoy día establecido... ...estructura en destino, cercana a nuestros consu clientes, consumidores... ...cercana a sus clientes... ...con una directriz sobre nuestras marcas... ...con objetivos claros, con objetivos precisos... ...por lo tanto estamos en una etapa... ...en que ya tenemos esas bases... ...ya tenemos esos tentáculos... ...y hoy día se trata justamente de... ...irlos fortaleciendo... Eh, ...seguir eh, invirtiendo eh, fuertemente... Eh, ...visualizando lo que estamos haciendo nosotros... ...nuestros competidores qué estamos haciendo bien y hacer más de lo que estamos haciendo bien... ...y qué estamos haciendo mal y dejar de hacer lo que estamos haciendo mal... ...suena bastante evidente pero es una disciplina... Eh, ...que realmente no es tan fácil de, de ejecutar... Y, ...y frente a la cual nosotros por suerte tenemos ya hoy día las bases... ...que nos permiten eh, buscar ese crecimiento y ese desarrollo, ese, ese desarrollo futuro... Eh, las, ...las empresas que están en otra etapa y que no han hecho... Eh, ...no han tomado esas acciones... Eh, ...van a tener más dificultad eh, en, en subirse al bote... de Hong Kong ha sido siempre y es un mercado muy abierto, eh, que no tiene impuestos al vino, es un, es un hub del vino muy muy atractivo. Eh, ahí depende de la estrategia o las formas de distribución eh, que tengan las distintas compañías. Nosotros eh, ciertamente eh, trabajamos muy cercano en, en Hong Kong, tenemos acuerdos de distribución en, en, en todos los países asiáticos, por lo tanto eh, el modelo de distribuir desde un mercado a otros mercados, no necesariamente el que nos funciona a nosotros, sí a través de, de nuestra eh, filial en, en Singapur, abastecemos de vinos finos al sudeste asiático, eh, también distribuimos lo que sea más eficiente en forma directa desde Chile, ¿no es cierto?, a, a los distintos mercados. Eh, hay que buscar los modelos de distribución que sean más eficientes, eh, pero, pero por supuesto que hubs como el de, el de Hong Kong, como el de Singapur, eh, son muy atractivos eh, para que las compañías puedan eh, tener un acceso al, al, a la región completa eh, con menos puntos de, de, de contacto, con menos puntos de distribución directa. ¿sí? Eh, pero todo depende de, de, del modelo de distribución que uno, que uno tenga, pero ciertamente Hong Kong y Singapur han hecho un muy buen trabajo de permitir esa apertura para las empresas que están exportando con el desafío de exportar a toda la región.